En mi tarjeta de visita, soy un presidente corporativo. En mi mente, soy un desarrollador de videojuegos. Pero en mi corazón, soy un gamer. Muy buenas, soy Delta Rai. Esta semana, concretamente el miércoles 11 de julio, hizo tres años del fallecimiento de una de las personas más queridas por los nintenderos y aficionados de los videojuegos en general. Satoru Iwata. Después de pensar de qué forma podía rendirle homenaje, me decidí a hacer este vídeo. Para quien no lo conozca, Iwata fue el presidente de la Gran N desde 2002 hasta el día de su muerte, en 2015, sustituyendo a Yamauchi. Pero su historia es más larga. Iwata entró en el sector gracias a HAL Laboratorio. En la empresa empezó a escalar gracias a su dedicación. Fue precisamente Iwata quien negoció con Nintendo y unió a las dos compañías. Así trabajó y llevó a la NES juegos como Balloon Fight o NES Open Golf y posteriormente trabajó en EarthBound y la saga Kirby. Después Iwata fue nombrado presidente de HAL, manejando a la empresa de forma muy exitosa. Tanto es así que llamó la atención del entonces presidente de Nintendo y en el año 2000 lo contrató como directivo. A pesar de esto, Iwata siguió colaborando con HAL. Allí, Iwata se dio cuenta de que la industria empezaba a ser poco rentable, problema que quiso solucionar con ideas originales que, aún hoy, sigue caracterizando a Nintendo. Estas ideas las implementó en juegos en los que supervisó, como Super Mario Sunshine, Metroid Prime Animal Crossing o Eternal Darkness. Ya en 2002, Yamauchi pensaba en retirarse y, como ya sabéis, escogió como sucesor a Satoru Iwata, ya que entendía perfectamente la filosofía de Nintendo y que su talento y juventud ayudarían a la compañía. Durante su presidencia, Iwata continuó con su idea de originalidad y diversión por delante de la potencia gráfica. No solo llevó esto a los videojuegos, sino también a las consolas dirigiendo los proyectos de Nintendo DS y la Wii, ambas siendo un gran éxito de ventas, un éxito que no sería tan masivo con sus sucesoras 3DS y Wii U, persistieron perder ventas durante tres años seguidos. En febrero de 2014 se le detectó a Iwata un tumor en el conducto bilial. Debido a esta enfermedad, tuvo que guardar reposo y alejarse un poco del trabajo, faltando eventos como el E3 de dicho año. Pareció recuperarse levemente en octubre. Iwata afirmaba encontrarse bien y haber perdido peso. Sin embargo, un tiempo después, recayó y comenzó un nuevo tratamiento. Durante este periodo, Iwata se mantuvo al frente de la compañía, aunque dejó de aparecer en actos como los Nintendo Direct, o l 3 2015, aunque sí que apareció en vídeos. Finalmente, el 11 de julio de 2015, Iwata perdió la guerra contra su enfermedad y dejó huérfana a Nintendo y a la industria. Pasarán años antes de que su impacto, tanto en Nintendo como en toda la industria del videojuego, se aprecien plenamente. Satoru Iwata fue la persona que cambió el mundo de los videojuegos e hizo que sobreviviera. Era considerado un genio en su campo. Si bien era el presidente, eso no lo hacía un jefe. Su implicación en los proyectos, el único presidente de las tres grandes compañías que trabajaba en los videojuegos y consolas, como su complicidad con sus trabajadores y capacidad de motivación lo hacían un líder. No eran los éxitos de Iwata, eran los éxitos de Nintendo. Se le ofreció por unanimidad el premio a la trayectoria en los Golden Joystick de 2015 a título póstumo. En Star Fox Zero, primer título producido tras su muerte, se le homenajeó en los créditos con una frase que reza. Este juego está dedicado a nuestro Arwen caído en combate. Iwata fue un ejemplo de lucha y superación. Tanto por su enfermedad, contra la que luchó hasta el final, como por su trabajo, el cual era su sueño y se dedicó a él incluso cuando su familia no lo aprobaba y su padre no le dirigía la palabra. Se ha convertido en una imagen en la que reflejarse, para los miembros del sector. Desde este canal, quiero desear toda la suerte del mundo a Shuntaro Furukawa en el puesto de presidente de Nintendo, al que aún le quedan muchos años de trabajo llenos de éxito. Con una última cita me despido. Los videojuegos están destinados a ser solo una cosa, diversión, diversión para todos.